Eh, dentro de las actividades que queremos eh, pretender con este proyecto es eh, pues, que tomemos un poco de conciencia todos del exceso de consumo que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Aunque le ha puesto el acento un poco en la alimentación, no, el consumo no, no se queda reducido ni cae exclusivamente a la alimentación. Eh, según nos levantamos de la cama ya parece que estamos consumiendo ¿no? desde el momento en el que le damos al interruptor de la luz ya consumimos energía o agua o... o sea que la alimentación parece que tiene un peso muy importante últimamente entonces como os decía dentro de las actividades que hemos ido desarrollando que concluirán con la jornada autonómica que es este sábado que estéis invitados si queréis en el centro cívico Numancia en el que bueno, pues una serie de asociaciones y de colectivos que están más m, implicados eh, aquí en Cantabria y, y, y entienden más lo que puedo entender yo como técnico pues vendrán a, a poner en común lo que ellos ya saben desde su ámbito de, de participación en el día a día. Tendremos además también eh, la oportunidad de, de hacer una degustación de copatatas, por cortesía de Isabel Rodríguez, que tiene una huerta ecológica en un pueblecito de Cantabria. Me vais a perdonar el nombre, pero como no soy de Cantabria, no me quedo con los nombres de los pueblos y demás. Y bueno, la jornada eh, yo la he organizado de una manera quizás eh, poco convencional. No va a ser la típica de mesas redondas y debates y charlas y uno... No, yo quiero que sea algo más dinámico, en la que todos podamos, pues, eh, opinar, eh, comentar, contrastar, eh, incluso poner en duda a veces cosas que nos que nos surgen, ¿no?, desde el momento de... Bueno, pero es que a veces es irremediable consumir, no, aunque sea este tipo de consumo que ya sabemos que no es igual el indicado, pero, bueno, pues si queréis, estáis invitados también a participar el sábado 25 a las 10 y media de la mañana empezaremos, ¿vale?, y el ta y este taller que vamos a llevar a cabo hoy es eh, poder poner en marcha eh, ver este pequeño eh, documental que hemos eh, escogido sobre el consumo humano en general y después lo podemos poner un poco en, en en común ver qué es lo que nos ha aportado qué es lo que nos ha producido tanto y yo no lo había visto tampoco ¿eh? era de Voy a la aventura para poder compartirlo con todos vosotros también. Pero bueno, lo elegimos un poco. Eh, la elección sí fue en base a, a que tratase lo que es el consumo general, lo que decíamos antes. No queríamos solo que, que se centrase en lo que es en alimentación, porque, porque eso, el consumo es algo más que la alimentación, ¿no? Pero. Pero por favor, me se me da como cuerpo, no sé vosotros, es como, ¿de verdad consumimos tanto? O sea. Es que es cierto, ¿no? Parece que cuando te lo ponen así dices, mmm, pues es verdad, ¿y cuánto consumo yo? O sea, en, en, en mi día a día. Y yo a mis 43 no te imaginaría todo lo que llevo consumido en toneladas, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿No os ha dejado un poco así como, puff? ¿No me había planteado nunca que mi día a día me hace generar esos residuos, consumir esa cantidad de, de cosas? ¿No os ha pasado? Sí, bueno, es que... Sí, sí, yo no sé, intento, yo hace un tiempo que, que está cambiando mi forma de vivir y e intento consumir lo menos posible. A, a mí me ha pasado, ¿eh? También, no sé, supongo que todas las personas también pasamos por ciclos vitales, ¿no? En nuestra vida, a mí me, me, me pasó, tuve un clic, o sea, en el que de pronto dije, bueno, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Y, y quién eres tú? ¿no? Así, y en ese sentido sí recuerdo que en, en, entonces yo vivía en Zaragoza y tuve que hacer una mudanza. Y recuerdo que para hacer la mudanza de eh, Zaragoza a Ávila, yo soy de Ávila, me deshice muchas cosas, pero no no, no de tirarlas a la basura, sino precisamente de intentar buscarles, de, de compartirlas con otras personas, ¿no? De, pues recuerdo que tenía un grupo de gente que conocí haciendo un máster y demás, y pues las llamé y después de, oye, mirar o sea, llevaros lo que queráis, porque no me lo voy a llevar ya, ¿no? Es que ya siento que no... pero sí, es, es impresionante, ¿no? lo que consumimos, y es que he visto así, era de... ¿en serio? Se necesita tanto, que yo creo que a veces no se necesita. ¿Verdad? O sea, yo, por ejemplo, cuando he empezado con la leche, a mí me apasiona desayunar. <risa> o sea, y reconozco que es como, soy esas personas que, que, que se levantan antes, se hace falta para poder tener tiempo y desayunar tranquilamente en casa, ¿no? Y de pronto me he quedado diciendo, madre mía, o sea, yo me debo de haber ya pulido, <risa> <Sí>. <risa> mi consumo de leche tiene que haberse disparado que no veas. No sé, si sí, yo creo que a veces también es un poco, no sé si es contradictorio, ¿no? Pero si, no sé si os pasa que dices, bueno, yo lo intento, pero, pero es que mmm, de verdad generó tanto, no sé, es como, dejó tanta huella en, en el día a día, por mucho que lo entienda. Yo, por ejemplo, soy de esas personas, no sé si os pasa, que dices, in, yo reciclo en casa, o sea, es estas cosas que dices, a ver, que es que ya no tengo hueco a veces en la cocina, que si el cartón, que si el plástico, que si el orgánico, el cristal. El orgánico, el cristal el todo, el o sea, a veces, el todo, el va de, ¿verdad? A veces bajas del a del los contenedores y dices, con por favor, o sea, que es que me faltan brazos para. Y hasta te planteas de, y, y, y, y cuando he ido generando yo todo esto, o sea, no tienes conciencia, ¿no? A veces de pues no sé, pues te levantas y dices: Bueno, pues voy a comer, voy a desayunar, voy a cenar y me voy a la cama. <risa> ya, ya está, no, no, no. no. Y lo de la limpieza, tan exagerado, o sea, que es que ahora nos debe no, no pasar todo Ta, el día. También me llamó la atención, ¿no? Cuando decía en el documental de hace años, íbamos con un taparrabú y ya está, o sea, o, o los grandes amantes de la historia ahora mismo nos olerían fatal. Es como, es verdad que están. Esta cosa de la higiene un poco exagerada y, y también el abanico que se abre. ¿no? Hay otro documental que me hubiese gustado mucho ponerle, pero me parecía un poco excesivo. Es una hora larga, por la hora básicamente a la que, a la que convocábamos, que se llama Comprar hasta reventar. Y en ese documental eh, lo que vienen un poco a decirnos es que aunque tomemos conciencia de nuestro exceso de consumo y queramos dentro de la medida de, de, de nuestro día a día de, y, y más, nosotros vimos a las sociedades capitalistas, ¿no? O sea, no es una excusa, pero hombre, es difícil a veces sustraerse a, pues eso, a todos los estímulos que tenemos, ¿no? O, o a, a crearnos esas necesidades que parece que nos crean. Pues este documental refleja un poco eh, qué es la publicidad, o sea, el, el, cómo de manera inconsciente la publicidad tiene ese poder en nosotros de generarnos la necesidad del consumo, ¿no? de, de lo que decíamos de... si te paras a veces a pensarlo y dices, pero yo lo necesito. o sea Cuando hablaba de la tecnología en esta última parte, no sé si os pasa, eh, eh, con, con, con estos aparatitos. O sea, yo llevo unos seis meses que se me cayó y se me abrió esto, y, y tengo muchos conocidos y familiares pues que a veces me ven y pues estás hablando y se me traba un poco el pelo ¿no? cuando pues, pues bueno, pero haces así ya está, ¿no? Y enseguida te dicen, pero ¿cómo puedes llevar eso así, mujer? Pero vete ahora si hay unas ofertas y, y reconozco que mm, no lo he cambiado por pereza, porque es que a mí me, me da una pereza tremenda, ¿no? O sé, sea, A vosotros, o sea, entender todo esto es como y cómo pasas la agenda y cómo va esto y, y aprendete ahora cómo va el nuevo cacharrito. Pero sí un día, me, recuerdo que me quedé pensando, recibe llamadas, emite llamadas. Recibo los correos y lo sigo viendo y, o sea, para lo que yo lo necesito, esto sigue funcionando, por mucho que esto esté así. O sea, vale, cuando lo cogen mis sobrinas, las pequeñas, pues sí es como, oye, tener cuidado, que no quiero, pero ya está. Pero a veces es esa necesidad que te crean, ¿no? O que te generan. Es que tú compras hoy un móvil. Vamos, yo cuando compré este... Al mes, la misma compañía mandándome publicidad para cambiarme a otro y a otro y a otro, pero no costando. Es generarte al a mes, veces es esa necesidad, necesidad que había tiene. ha salido con mayor esto, mayor capacidad, mayor. Pero al mes, ¿eh? Y todos los meses lo pido. A mí me pasó eh, que tengo una amiga que trabaja en una compañía de estas móviles internet, no diremos precios tampoco, o sea, nombres. Y hablando con ella de su trabajo como teleoperadora, pues, claro, estas cosas de. Estamos todos cansados, ¿no? A veces es como, mire, señorita, que deje ya de. que ya está, que dejenme en paz, pero bueno, al fin y al cabo ellos trabajan así. Y te llaman constantemente. Constantemente, es bien, claro. Sí, sí, es un machaque tremendo, ¿no? Y ella decía, dice, no, y para pues nosotros. Ya poco. Claro, no es plato de gusto y claro. somos conscientes, pero es esa pescadilla que se morde la cola, que dices, mm, si no lo hago. Me voy a la calle. Si intentas explicarlo de, oye, mira, que es que por muchas llamadas que yo emita es que no vas a hacer más clientes, o sea, es como un círculo, un bucle que estamos ahí porque es como, así es como hemos entendido el consumo que tenemos que hacer. Ellas es como y vende, y vende, y vende, y vende, que cambie, que cambie, que cambie, ¿no? Y, y uno está como, no tengo esta necesidad. Pues recuerdo que ella me decía un día, al hilo de esto de tarifa plan y, y cómo me dice, dice joder, sabes que yo he hecho un estudio de mi factura, dice y es que, o sea ni tarifa plana ni leche, si las personas si hiciésemos realmente cuántas llamadas hago yo al, al mes, dice, es que no llegamos ni a la mitad de lo que es una tarifa plana. Pero sin embargo nos han vendido el tema de las tarifas planas como es que te ahorras dinero. Y puedes llamar lo que quieras y cuando quieras. Y dices, ya, pues es que yo en mi día a día no soy una persona que necesite estar hablando por teléfono constantemente. O las llamadas que yo hago no son de estoy tres horas hablando contigo, dos horas hablando contigo y siete contigo, o sea, que tengo un gasto de teléfono. No. Es, es, es, es espectacular. Si, si de verdad algún día os acordáis y demás, echarle un ojo a ese, a ese documental, el de comprar hasta reventar, porque que no es la justificación que vaya a hacer lo que os decía, no es que consumamos por la publicidad, pero yo creo que nuestra sociedad actual tiene un peso muy, muy, muy importante, muy importante. Intentar sustraerse, si tú comentas que tú estás en ese proceso últimamente, te pasará, me imagino que habrá días, pues que dices, bueno, me va a dar este pequeño caprichillo, no o sea, ya te lo dices a ti mismo así como, venga, a mí me ha pasado ahora aquí al entrar, ¿verdad?, cuando nos han presentado, que comentábamos lo del consumo, vamos a ver si aprendemos y tal, y le digo, ya, y ¿aquí me ves a mí que quiero consumir? He dicho, he dicho a Karen, voy a ver los cuentos para mis sobrinas, digo que lo mismo me llevo unos cuantos. Y sé que mis sobrinas tienen cuentos. O sea, en buena lógica dicen, no, no, no lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el debate a veces deberíamos plantearle quizás en el de la necesidad o o el placer o, o que te apesas otras cosas o eso, si lo vas a utilizar si se va a usar ¿sabes? sí pero si no eso no o sea el, el llegar a ese punto pero claro yo creo que también te lo va dando eh, es una palabra tengo un amigo que siempre dice no lo que madura son las frutas no y va a decir la madurez pero sí es verdad que yo creo que las yo creo que más que el paso del tiempo son las experiencias personales las que te van haciendo darte cuenta hacer ese planteamiento no De, pero yo realmente necesito esto, o sea, yo puedo ver una campaña publicitaria espectacular o paseas, yo que estoy descubriendo Santander, que no soy de aquí, ¿no?, y pues paseas y vas viendo escaparates y de pronto vas diciendo, oh, pues qué, qué calle más bonita, ¿no?, y empiezas a fijarte así bien en los establecimientos y ya vas viendo, ah, no, pues mira qué tienda más chula, ¿no?, y que… y es verdad que a veces dices… Pues qué chulo esto, y, y pues yo qué sé, a mí me viene enseguida, ¿no? yo soy muy A mí me gusta mucho hacer regalos, y si oye enseguida de, ah, pues mira, a mi hermana le encantaría, yo tengo dos hermanas más, ¿no? Claro, no viven aquí conmigo además, entonces siempre es como, o a mis sobrinas, o, o me acuerdo de alguien, ¿no? Y, y tienes que hacer a veces ese esfuerzo de decir, bueno, si ya tienen, o sea, no es una necesidad imperiosa lo que tengo que hacer para consumir, esos ya lo tienen, ¿no? Y ahí ya cambiaríamos al, al lado un poco, centrándonos más en el tema de la alimentación. Con la alimentación yo creo que a veces nos pasa también un poco lo mismo, ¿no? Ahora que se ha puesto tan de moda, parece, estas cuestiones ecológicas, sostenibles... No sé qué opináis del tema, pero yo he oído... Eh, a veces se si, si, salen estos temas, ¿no? Yo tengo amigas que me decían, no joder, si a mí me encantaría, dice, pero... Es que es carísimo, o sea que dices, bueno, sí, comer sano y estas cosas, y dices, pero a veces no lo es. Y yo creo que también es algo que nos han impuesto, es ese consumo de lo ecológico y healthy, es caro. ¿Qué opináis del tema? ¿Creéis que sí o que no? ¿Os habéis acercado a estas cosas? Porque yo estoy descubriendo aquí, por ejemplo, locales que hay, tiendas con productos de la huerta, directamente, que dices, bueno, en realidad, atendiendo al consumo que yo hago, yo, que soy una persona sola, pues tampoco me sale tan caro. O sea, no sé que si os ha pasado esto alguna vez, de planteároslo. Hombre, yo sí creo verduras, todo eso. Eh, si ponen, por ejemplo, tomate de granita que son de por aquí, que eso sí cojo siempre. Aparte, que es mucho más rico que un tomate que no sabe nada. Claro. Entonces sí que también soy yo, mi hijo y tal, pues es que es un poco... Más... Claro, pero fíjate, yo tengo, yo tengo gente conocida que también son dos, tres, como mucho en el núcleo familiar y, y cuando le rebates un poco a veces, se le dice, pero tú te has parado a pensarlo realmente, porque ¿cuántos kilos de tomates te puedes comer? que siempre te vienen con lo típico de ella, pero es que te vas a las grandes superficies y tienes la oferta. Pues el kilo de tomate a no sé cuánto si te sale un más económico y dices, bueno, pues Hazlo por el sabor y si ya te dicen no es por el sabor, al final te terminan ya eh, confesando y dicen, bueno, también es la comodidad. Si yo voy a la grande superficie y lo hago todo. Dicen, vamos una vez al mes y haces la compra y te lo llevas todo. Te llevas comida, te llevas ya, pues eso, todo. Los productos de limpieza, las cosas que vas necesitando. Y dices, ah, o sea que ahora ya ahí tendríamos que meter también la variable en este consumo responsable o sostenible de lo cómodos que nos volvemos, ¿no? Con, a veces con estas cosas. No, y que la gente, si trabajan los dos, que lo tienen un poco difícil. Dos más niños, pues imagínate tú el tiempo que. Claro, pero es curioso porque eh, eh, está, está saliendo cada vez más el tema, por ejemplo, de los grupos de consumo. Pero sin embargo parece que hay todavía determinadas personas que lo ven así como bueno pues, esta panda de hippies, ¿no? Esta, parece esta vuelta otra vez al. Yo cuando vivía en Madrid, que estudié allí y viví luego 14 años, recuerdo que formábamos parte de uno, el va bajo el asfalto está la huerta, eh, me llamaba mucho la atención ese, ese nombre. y y hombre, de reconocer que había temporadas en las que estaba ya un poco cansada de comer berzas y berzas y berzas, a ver un poco como... Claro, decías... Mm, tam También claro, exigimos... Te, te daban lo que temporada. Claro, lo, lo que era de temporada, ¿no? ¿no? O, o luego ya entrábamos en la época de los calabacines y era como calabacines, calabacines, calabacines, calabacines, calabacines Y decías, mm, ¿y una variedad así de cesta? No sé, me apetece comer algo más. Y entonces, claro, y de manera inconsciente dices... Ojo, tú ves unas baldas de supermercado, te vas de ahí a las y dices, y es que lo tienes todo. Claro. Es verdad que luego el sabor deja, a mí, estoy contigo, deja que desear. Sí, ya. Sí, sí. no tiene nada que ver. ¿no? Hay tomates que no saben a nada. A Pero. Nada. Yo siempre cojo el del terreno y cuando no lo encuentro, el rato. Claro. Es que si no, no es tomate, no. no vas a poder conocer un, un tomate tan rico ahí. Con, Claro, yo como os decía soy de Ávila y mis, mis ¿Y padres… Esas, esas que te venden así, no comprometo. Ah, Hay claro. Hay mucha gente que las compra. Pues sí. Venden. Claro, pero ¿sí? ¿Sí? yo creo que ahí volvemos a lo que comentaba, ¿no? La comodidad. Sí. Es que coges y te llevas. Porque está limpio ya y todo. Y claro, en el documental también me ha llamado mucho la atención, no sé si os pasaba a veces era lo de la pinta que tiene, nos gusta troceadito, limpio y no sé, es como la vista. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿cómo te lo venden? ¿Cómo te lo... De todas formas yo pienso que la, el, a ver, el sistema, las grandes superficies están incorporando también eh, ese tipo de consumo, porque hay un sector de población que por modernos o por lo que sea y luego eh, el, el, el sistema de alguna manera está, um, a ver cómo lo explico ensuciando en ese consumo natural no sé si lo explico bien. Creo Diciendo, que te lo cogiendo quiero decir que cogiendo eh, Queriendo hacer como siendo ir en contra del sistema, del capitalismo, el capitalismo está jugando con nosotros y nos está llevando por donde quiere. Mm. Eh, porque hay un sector de tiendas que a la vez que te venden la lechuga o el tomate de la huerta de al lado, te venden otros productos muy caros que hay un gran sector de población que no va a acceder a ello. Entonces, eh, al final es elitista ese sistema de compra. Eh, sí, tenemos que ir a lo natural, a lo cercano, a lo local. A lo local ser un poco más coherentes. Bueno, ahí hay... ahí <risa> debate, hay debate. ¿eh? Hay tema. Sí, ¿no? Sí. sí. sí. sí, sí Yo sí. creo que sí tiene razón en lo que las grandes superficies están otra vez, bueno, otra vez no, están intentando atrapar ahora esto, incorporándolo. Sí, sí, sí. Pero claro, esto es como la famosa pregunta de qué fue antes, el huevo o la gallina. Sí. O sea, es como, pero porque a ellos les interesa o porque han visto que ha habido un sector de consumidores sí. que están empezando a rechazar la sí. forma de consumo que ellos claro. venden y están buscando estas vías alternativas sí. de consumo. Sí. Y como sí. no quieren dejar esa cuota, están un poco adaptando, pero como dices tú, yo creo, pero... En cuanto que te cogen un poco, te vuelven a atrapar otra vez en la red en la que ellos estaban, ¿no? Claro. En lo que dices tú, tú ves de pronto esas estanterías estupendas de producto ecológico, de no sé qué, te lo colocan también así, con todo ese packaging tan estupendo del saquito de tierra y el sello y el, la calidad, que te entra por los ojos, que te sí. llama la atención. Pero que tú empiezas a, si haces de verdad, hace... Eh, la calidad-precio la calidad-precio, sí. calidad, dices mmm, se me está escapando y efectivamente termina, parece que eso termina siendo elitista, elitista efectivamente. El de la puede consumir así. Elit, elitista. La, la mayoría no. No solo eso, lo que viene a granel viene muy poco, fruta de verdura y, y poco más, además sí. viene envasado que bueno, sí, que ¿no? mucho se reutiliza o se, sí. se, es con materia existente pero bueno, tiene un proceso de fabricación que también es contaminante para el planeta que por mucho ecológico que... que claro, es, a, es que también, esa, también eso, esa es la otra, pensar. también es la que veíamos en el documental, sí, le, le, sí. lo que generamos sí. consumiendo o sea, incluso aunque aunque consideremos que nuestro consumo, dices, sabes, yo es que consumo lo necesario, tampoco me considero una persona pero yo ya genero también residuo y qué pasa con ese residuo y ese reciclaje porque esa es otra, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero yo recuerdo hace años, cuando empezábamos, llevamos muchos años, ¿no? pero yo siempre veía aquella historia de, ¿para qué vas a reciclar? O si sea, Al final pasa el camión de la basura y lo echa todo en el mismo, coge el amarillo y coge el no sé qué, y coge no sé cuántos y lo echa todo en el mismo camión, sí. y tú te quedabas en plan de, eh? no, no, no, o sea, yo quiero creer que de verdad, um, hay un cambio para cada cosa, o sea, ya que yo eh, intento hacerlo así, pues yo espero que los responsables de saber hacer lo que tienen que hacer con esto lo hagan también bien. Y ahí claro, te, te, te va entrando y te va generando, cuando te acercas un poco a este mundo del consumo responsable, quizás no es la expresión adecuada, pero a mí a veces me pasa y digo, mira, es que no tengo el día, ¿Sabes? Es que... Es, es como este día en el que estás de. Mira, sé que no debería comerme un donut, pero es que, es que necesito un donut. O sea, no puedo justificar, necesito ese donut. Ya está, hoy no estoy pagaitas ¿no? Pues. Es que el consumo responsable llevado a la máxima supone un cambio total en nuestra manera de entender la vida y nuestra relación con el planeta. Sí. A todos los niveles. Y estamos dispuestos a llegar ahí porque a veces hay mucho disfraz sí, o mucho postureo ¿no? O mucho postureo. que se dice ahora y más con las redes sociales que ahora parece que, postureo, que todos sí. lo queremos enseguida plin y subirlo y sí. enseñarlo y, y demás mira a mí me pasó hace dos fines de semana, os ¿no vais a reír y sí, me ha pasado, lo he hecho yo vivo de alquiler en Laredo <ríe> Y el piso en el que estoy eh, va con bombonas. Y yo hacía. Pues tela. Por bueno, el caso es que yo cambié las bombonas y demás, y de pronto le doy al agua caliente y no va. Y se me enciende un pilotito rojo en la caldera, y diciendo no, madre, la que he liado, ya verás, patatín, patatán. Por bueno, el caso es que dije, bueno, pues ya está. O sea, llamaré al técnico que venga a ver esto y ya, un sábado. Yo llamé y el técnico me dijo, y dice, bueno, pues mira, es que no trabajamos hoy, pero si quieres te mando una urgencia. tal y yo, No, no, ¿podéis venir el lunes a primera hora? Sí, sí, sí, sin problema. Y me dice, él dice, ¿puedes sobrevivir sin, sin agua caliente? Y dije, hombre, no me lo a plantear así, y digo, pero sí, bueno, pues es el sábado y es el domingo. total que estuve el sábado y el domingo sin agua caliente. Y la verdad es que al principio fue como... Mm, parecía que me picaba el cuerpo y necesitaba ducharme y era como, no, no, Marta, o sea, te duchaste el viernes por la noche, o sea, en, no, o sea, de verdad, no, o sea, parece que me lo dijeron y ya fue como, mm, creo que tengo el pelo sucio, no, debería duchar, no, pero es que claro, es que con agua fría, pues por favor, no me voy a echar con agua fría, es que esto, es que está helada, o sea, habrías, bueno, total, que pasé todo el fin de semana así y sin calefacción, lógicamente, vale, no hacía mucho frío, pero dices, pero lo fue lo típico que dices, pues vas a tener que abrigarte un poco más de lo que habitualmente estás abrigada en casa, cuando tienes puesta la calefacción. Y el lunes, cuando ya vino el técnico, y ya me miró con esa cara así condescendiente de, mujer tenías que ser, fue de, claro, es que no habías puesto bien la bombona. O sea, aquí no pasa nada, solo que no habías no puesto habías bien... bien el... De averija, hija, o sea, te has pasado un fin de semana sin agua caliente porque no sabías poner la bombona. Pero bueno, yo dije, bueno, mira, me, me vale. O sea, a la calera no le pasa nada, esto se ha solucionado y ya está. Pero sí recuerdo que después fue decir, pues no me veía yo capaz, fíjate, de. de o sea, fui capaz de vivir el día a día de. de, de o sea, en lo que comentabas, ¿no? De, de, te supone un cambio y dices, porque no me lo había planteado. O sea, a veces son esas costumbres que ya tienes cogidas de. Pues yo llego a casa, me quito la ropa y me pongo pues un pijama finito y no sé qué, y unas zapatillitas y me dices, mmm, ya bueno, porque la Temperatura está a esta temperatura y tenerlo a esta temperatura hace que tú ya estés consumiendo. Pero bueno, parece que es como, no pasa nada. Digo, pero sin embargo, si yo me abrigo, que tengo más ropa de abrigo y estoy en casa, pues como puedo estar así, pues tampoco paso frío, tampoco pasa nada, ¿no? O el agua caliente, yo recuerdo que soy una fanática del agua, o sea, yo creo que podría vivir sin aire pero no sin agua, o sea, mm. cosa que biológicamente es imposible, pero yo reconozco que necesito mucho el agua, pues lo abrí menos, la usé menos, reconozco que tiraba menos del agua. O sea, abría el grifo, pues lo justo de bueno, pues puesto pues, que fregar, o sea, aunque sea con agua fría, pero, pero estaba fría. Pero claro, está fría. Entonces es como, pues lo abro, eh, venga, ya está mojado enjuago, y lo cierro y enjuago y lo abro y ya está. Y, y de la otra manera reconozco que no. Que a veces es como, bueno, pues abres el grifo, que está cayendo, ¿no? Pues, pues qué gusto. Y tengo la sensación de que es poco tiempo también. Pero sin embargo me di cuenta ese fin de semana cuando me pasó es de decir, uy, no. Yo creo que tú estás así como muy a la ligera, ¿no? habréis Y luego, claro, ese gasto, a veces parece que nos damos cuenta únicamente cuando nos toca el bolsillo. Cuando llegan las facturas. A veces dices, joder, es que me ha llegado una factura del agua, joder, es que me ha llegado una factura de la luz, pero no tenemos la sensación, no sé si os pasa, ¿verdad? De decir, ya, pero mira ese otro gasto. El, el que no se soluciona con el dinero, si pagas esa factura o no, en el decir, mira, es que, mata, como sigas abriendo el grifo, que <risa> va a llegar un momento en el que el agua se ha acabado. Hablaba esta mañana con mi familia en, en Ávila y me decían que, claro, lleva sin llover y que han empezado a decir ya en la ciudad que va a haber cortes de agua ya por la noche. Y, y claro, yo me he quedado como, pero no puede ser. O sea, primero porque yo solo lo tengo de asimilado, lo tengo más asimilado al verano. No sé si os pasa, que es lo típico en las noticias a veces, ¿no? de pues es que hay cortes de agua este verano en tal zona o en la otra de de Pero si estamos en otoño a punto de entrar en el invierno, que es gredoso. O sea, pero de verdad me, está, me estáis diciendo, y, y, y es que estoy yendo a mi madre en la cabeza, hija, ¿eh? sí, sí, desde el ayuntamiento ha empezado a decirnos uh -huh. que cuidadito con esto porque... Y me queda alucinada. Ayer echaron un reportaje sobre el pantano de, de Riaño, que fue un pueblo que, ya sabes que... Uh -huh. Que se veían casas, se veía todo, y la gente estaba allí, poquísima, muy ¿no? poca. Y el de aquí en en aguilar de campo por ahí el el está 26 28 el pantano 26 28 creo claro. es muy poco creo que años años, claro. y, años y ese años. y ese consumo ese es que no le podemos tapar con y el año pasado con el llegó dinero muy poco y yo poco también entonces no se puede. Bueno, yo he de confesaros que cuando me dijeron, mmm, vas a trabajar en Santander, eh, mi maleta venía casi toda con chubasqueros y con... <risa> y, y, y, y me levanto por las mañanas y es como... Estoy encantada, ¿eh? El verde, el mar y estas cosas, sí. pero sí si, si estoy sorprendida de decir, pues es que no llueve así como... Esa, esa idea ¿no? que tienes ah, siempre del de norte, sí. uf, todo los días lloviendo. Sí, sí, sí. Ya sea fuerte, ya sea suave, sí, sí. pero gris y lluvia, gris y lluvia, y es de… pues no, no… ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues mira, se lo comentaba Carmen, el 29 de septiembre vine, nada, unos no, meses. Un mes, dos meses casi. Sí sí, sí, sí, sí. Yo, estas reflexiones a mí me llevan a pensar que, que los humanos reaccionaremos ante el consumo no como, como una reflexión personal que, sino cuando nos llega una realidad dura como una respuesta a la realidad dura porque previamente a nivel individual tú puedes solucionar pero esto es una respuesta colectiva la que hay que dar por lo cual no quiero eh, disculparme que sí. si no lo hacen los demás yo tampoco lo voy a hacer pero es así lo que hablamos ahora del agua hmm. tomaremos conciencia del agua cuando no tengamos agua sí. mientras la tenemos bueno pues abusamos me, me, me parece y, muy... y, sí. y, y, y como esto en todo o sea que el consumo es tan, tan, tan depredador y tal no nos, nos domina. Sí, me parece muy acertada esta reflexión que acababas de hacer, ¿no? El decir, es que o lo abordamos de manera colectiva o estas no. pequeñas individualidades, ¿no? Cuando sí. tú comentabas, ¿no? Yo llevo una temporada, te he sí. dicho, mira, a mí también me pasó en, en este impasse sí. personal que viví y reconozco que, que hizo algo así, clic en mi cabeza, ¿no? Pero, sí. pero a veces no tienes la sensación de que tú hagas suficiente por ti mismo, ¿no? Y cuando te enfrentas a cosas así o, o tienes la oportunidad de compartirlo con más personas que lo ven también desde tu punto de vista, te parece que es como una los y dices es que hay tanto por hacer, es que parece que que, lo, que tu pequeño aportación esta que tú consideras o crees que ya estás haciendo, dices, jo, es que esto no como que no cunde, como que no se ve. Porque creo que efectivamente estamos llegando a puntos en los que dices o damos la respuesta de manera colectiva, o, o bueno, pero sí, o tiene... a veces esas pequeñas acciones de pequeñas personas van haciendo grandes cosas, pero pero a veces la o da la sensación de que la, la urgencia es tal en según qué temas, que dices, uff, pues o nos ponemos todas las pilas o, o algo va a cambiar. Tengo un amigo que es... Eh, es que no interesa el cambio... A determinado, no les interesa a determinados eh, estamentos, estamentos vamos a dejarlo pues así a la sociedad no le interesa el cambio puntualmente sí. se pueden hacer actos eh, puede parecer muy bien pero no creo que cambien sustancialmente para que haya una revolución supone un cambio muy muy grande, a todos los niveles ideológico y de todo tipo ya yeah. lo cual insisto, no quiere decir que en nuestra conciencia individual eh, tengamos que trabajarla, pero y ser testimonio si cada uno lo creemos pero no, no ni... nos podemos dejar eh, eh, conformar en, mira soy responsable que moderno soy que consecuente yo ya lo esos, hago porque eso son modas que como todas las modas eh, el sistema capitalista las, las utiliza y las lleva por donde quiere las, Entonces, no sí, si sí, sí, sí, las hace luego la campaña publicitaria y, y la vende es, y eso, la vende así y ¿no? la vende claro y la vende así Pero fíjate estoy en la línea de, de lo que de lo que se marca, ¿no? Entonces, este es un gran... Un gran cambio. ¿Y cómo creéis que podríamos... que se podría abordar esto? Yo siempre he tenido la sensación de que la base de, de todo, absolutamente de todo, está en la educación. Sí. sí está en la educación. Sí. Yo lo veo ahora mucho con, con mis dos sobrinas. Tengo dos sobrinas de nueve añitos y de cinco. Yo no tengo hijos de motu propio, o sea, dije, mira, no me parece una responsabilidad de... uf, uf, uf, uf. O sea, si hay días es que no me aguanto ni yo, como para explicarle a una persona de, no hombre, no, que el mundo mola un montón. Pero reconozco que con mi sobrina me, me, me desvivo. Y estás ahí. Y es que me parece un mundo. Un mundo educarlas, o sea... Y por ejemplo, en el tema del consumo lo, lo hablamos mucho, su madre y yo. Es que es... Es espectacular la cantidad de estímulos que reciben. O sea, como te demandan. O sea, y, y, y ya no es la pelea. A veces es el esfuerzo que a ti te supone rebatirles. Esa cantidad de estímulos es que, que, que reciben, ¿no? De, de, de todo con el consumo, consumo, consumo, consumo, consumo. Estamos diciendo que es la educación. Nosotros somos los educadores, los ejemplos estamos atrapados en la red. Sí. Entonces, nos tenemos que reeducar nosotros para poder educarles. Es que ese es, ese es el asunto. Dices, vale, pero yo me reduco. Pero es que igual que yo me reduco, yo quiero que se reduque todo el entorno que tiene que ver con esos. O sea, porque tú les dices estas cosas en casa y luego ellos van al cole y en el cole se relacionan con. Con otros niños, que además esos otros niños tienen esos otros otros padres con otros modelos y otras cosas. Y ellos y ellas vienen y te dicen, es que fulanita ha llevado un no sé qué que es súper chulo. Y tú, y lo que decíamos antes, ¿y de verdad lo necesitas? No, no lo necesitas. Ah, y entonces tú tienes ese momento de reflexión con ellas, de no, es que no necesitas esa mochila que lleva tu amiga porque tú ya tienes una mochila. De todas formas, eh, la huella de la familia es importantísima. Yo soy docente, se jubilada ya. Ah, sí, mira, pues y, y y la huella mucho. de la familia es, se conserva mucho en el tiempo. Ah, mira, pues, pues eso me consuela un poco, porque a veces tienes la sensación de que no es que les falles, pero sí, claro, les ves viendo sí. esa cara así un poco como, no, vaya, hombre, pero no te lo vas a comprar, eh, y tú, mira, no. O sea, hay no muchas personas alrededor, eh, y lo visual en los niños entra muy fácilmente. Están educados los niños actuales para recibir imágenes, ¿no? pero la huella familiar, sincera, eh, eh, sí que sí que va acabando en ¿eh? el claro. tiempo. Claro, ah, pero entonces claro, necesitamos, sí, claro, sí. que pasen esas generaciones. Y dices, si fuésemos capaces de estas generaciones que ahora tienen esas edades, pero claro, dices, ya, pero yo creo que estamos llegando a un punto crítico no siempre, a nivel medioambiental sobre todo, ¿no? Que dices, ¿podremos esperarnos esos 20-30 años? ¿Aguantará esto esos 20, 30 años? Uh -huh. Y mientras tanto, pues, yo a veces me suelo decir a mí misma, digo, bueno, pues, mm, digamos que no, no desgastes tan rápido. <risa> sí, con el desgaste, reduce un poco el desgaste que parece que le hacemos a todo, reduce tu consumo, intenta hacer un consumo más responsable, uh -huh. más sostenible, busca, busca un poco esa perspectiva, ¿no? Lo que comentabas de, es que no yo no necesito... Un kilo de tomates, o sea, lo que necesito son dos. Ya está. Pues igual hoy necesito dos y dentro de cuatro días necesito otros dos. Pues compro hoy dos y dentro de cuatro días me compro otros dos. No tengo por qué tener el cajón lleno ahí de tomates. Sí, eso también es verdad. Tomate sí. ¿Ves? Esas cosas también yo creo que, que, que pasan ¿no? en las generaciones actuales, yo no sé si a ti te pasa, lo digo por las edades que tenemos más o menos. Yo recuerdo cuando me fui a vivir fuera de casa, que el, el primer fin de semana que llegué a mi casa, o sea, le di un abrazo a mi madre y le dije, bueno mamá, o sea, o sea, os, os deberían levantar una estatua en todos los rincones de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todos los sitios. Yo, ¡Qué complicado es esto de... Me levanto por la mañana, ¿qué voy a comer? <risa> ¿Qué hago de comida? <risa> Porque claro, en función de lo que haga, tengo que ir a comprar. Y tienes que cocinar, y tienes que hacer, y tienes que estar pendiente ¿no? de todas esas cosas. Y a veces es la comodidad que nosotros tenemos por, por nuestra generación, por nuestra manera de funcionar. ¿no? De, eh, a mí no se me ocurría hace 10 años hacer tomate triturado con los tomates que se me estaban pasando claro. o sea es que lo reconozco después no sé, ¿eh? pues voy a cogerlos y uy pues es que está pasado pues lo tiro claro. o sea, pues ya te vale o sea, Podrías haber estado un poco más pendiente ¿no? he pero hecho kilos y kilos. claro dices las conservas son esas es cosas rico, claro, digamos, es, es, esas, esas claro. cosas que se hacían y que dices y está ahí y por qué no tiramos de eso no y, y, y voto, ¿eh? claro tengo para claro para el uh -huh. ah, mi padre ahora que se ha jubilado se dedica a hacer mermeladas con todo lo que yo las hago de mora claro hay que coger las moras eh <risa> <risa> esas otras frambuesas cogemos nosotros frambuesas, que han plantado frambuesas no, no claro no, esto no, en, en la zona eh, ahí en Ávila mi padre plantó frambuesas por sus nietas sí, y no, claro mogollón de ellas nos dan y se quedan ya, y entonces hacen mermeladas de frambuesa, para porque claro, cogías tantas y decías, es que se están pasando. Claro. Claro, y por ejemplo, a mi, mi sobrina, la mayor de nueve años, ese día le dijo a... a pues ya ellos se tiran. <risa> Automáticamente, fue su primera reacción. O sea, que decíamos, joder, que asumido tenemos esto de... lo cojo, lo uso y lo tiro. Ya está. O sea, y a veces ni lo uso, lo cojo, uy no lo puedo usar, lo tiro, no reciclo, no busco como... Pero los niños, ese pequeño ejemplo sí. de ver a la abuela, a la madre, sí. embotando, aprovechando, son testimonios eso que queda. van calando. Sí. Sí, no, sí, y sí, sobre sí. todo es que es muy rico o sea, Aparte sabes? de eso, aparte de eso. Sí, Una sí, sí. de moras que te venden y comes una mermelada de mora, que hago yo como hace más gente es que no hay color es que no hay color sí. claro lo otro sabe es como espeso muy espeso casi membrito mm. y no tiene sabor a, a mora. Claro. claro es que esa es otra parte yo compleja, creo importante tienen ¿no? las fresas que están buenas ya en marzo abril que están maduras y además lo que estás apuntando, cuando vienen, cuando claro. es su temporada, claro, claro. no este empecinamiento a veces que tenemos de no, es que tengo antojo de comer fresas ya. Sí. Bueno, pues te vas y compras las fresas. No, mira, no. O sea, no sabe nada. No. A veces parece que vamos a llegar también al punto de decir, es que hoy necesito un día de sol, así que mira, me da igual que sea otoño y haya salido nublado. Es como, sí. venga, ¿dónde tengo que dar, apretar o comprar? Yo quiero el día de sol, ¿no? Parece sí. que. Pues con la tierra hemos hecho eso, el decir, mira, es que me da igual que sea época de zanahorias o no, que sea una tierra de manzanas o no, es que lo quiero. Y ya tienes ese sitio en el que dices, pues deseo concedido, sí. parece que es el genio de la lámpara. Nos sentimos eh, los elementos, los seres más importantes de, del planeta cuando somos un elemento más mm. dentro de, de, del sistema animal, de, de todo lo que nosotros somos... Un... Un miembro más del planeta, no somos los más importantes y tenemos un concepto de egocéntrico: de los humanos son el centro de. Sí, de del hecho, de, de hecho siempre pasa, ¿no? Esto es lo típico de: a mí eso nunca me va a pasar. Es decir, sí, claro, hasta que te pasa, es un poco como comentabas, ¿no? Y, bueno, sí, parece que es como, wow, bueno, exagerados: sí. siempre ha habido agua. Sí, bueno, claro, hasta el día que ya, o sea, tú, tú, tú, todos los que estamos aquí digas, pues va a ser que no, ¿eh? Ajá. Que no, que es que por mucho que hagamos así al grifo o hagamos así, sí. que es que no hay, que no hay agua. Sí. Parece que necesitamos ese bofetón, ¿no? Ese, no, no, es que a mí eso no me va a pasar, yo eso no lo voy a vivir. Nuestra civilización ha perdido el, el rumbo, o sea, está equivocada. Entonces culturas sí. más naturales que tienen una relación con la naturaleza y no tenés la sensación de que en estos últimos años lo que apuntabas tú antes parece que sí hay esa especie de de recuperar ¿no? de, bueno, a ver eh, aunque entre lento pero sí parece sí, que un poco, porque no nos lleva a la felicidad todo lo que estamos viendo no pero somos tan manipulables que la, la crisis se nos ha podido hacer un poco de de reflexión. Pero si la situación económica mejora y todo, rapid, rápidamente nos... nos Yo padres, en ese ¿no? sentido sí creo que la, la publicidad es, es bestial. Claro. O sea, tiene un poder espectacular. Tiene un poder espectacular. Sí, o sea, sí, un poder espectacular. Es espectacular. Cómo es... te vendan las cosas, cómo... Sí. como te las cuenten, la música que le pongan, como que te, es como el flautista o sea, Melin, ¿no? Sí, como esa sí. melodía que oyes. Entonces eh, sí parece este espejismo de la crisis y ha hecho que bueno que hayamos hecho todos un poco como eh, sí, qué estaba pasando, subiendo, hacia dónde que, vamos. Sí. Sí. Pero, se ¿puede vivir con menos? Sí, pero ojalá eh, eh, reflexionáramos y entráramos por esa vía pero da la sensación, verdad, de que en el momento en el que repuntas un poco y otra vez el dinero vuelve a estar ahí, sí, sí. vuelve otra vez ese consumo, sí. ese venga, sí, pues compra, compra. Sí. Es que a los que le interesa seguir vendiendo, lo no van a tirar la toalla tan fácilmente. Sí. La tirarán cuando vean que. que, que, que... Cuando ya no tengan a quien vender. No tengan a quien vender porque se haya destruido todo y, y bueno, pues, bueno, pues. ellos también sean infelices porque lo que han construido es. Claro. O pues esas cuotas son nichos, ¿no? Eh, sí. Como ellos decían, mi padre se iba a la huerta, a su huerta sí. y esas cosas. Y, y recuerdo que los tomates que cogen verano son de. ¡Qué ricos están! Por Dios, vamos a. Porque esto, claro, se pasa y se pasa y se acabó y los últimos pues ya era como mmm, no nos da tiempo a consumir claro. y ya habían hecho las conservas y bueno y recuerdo que me dijo dice oye si ¿sí quieres darle a algún amigo o amiga y demás y pues eh, dice, están feos sí. pues la respuesta de mi padre dice están feos a la vista dice pero ya sabes que el sabor es espectacular sí, sí. y recuerdo que se los llevé a una amiga que acaba de tener un, un nene y demás yo pues casi no conozco a su pareja de ahora y demás bueno el caso es que estábamos ahí en su casa el neveta, y estaban los tomates ahí en la mesa y llegó su pareja y, le, y se asoma así y dice esos tomates Kare, que están pochos ¿no? cabe claro, miró al otro y le dijo perdona, esos tomates no los voy a cenar yo esta noche con pues los ha tenido Marta que son de su pueblo y demás y el otro lado, claro, se quedó así un poco como violento de uy le dice ay no, dices es que tienen una pinta ahí es lo que decíamos el poder que tiene Cómo te lo vendan, cómo te lo presenten. Sí, sí. Cuando a veces dices, prueba tienes el conocimiento también. Sí. ¿eh? sí, sí, sí, Porque la persona que conoce un producto, sí, sí. es cuando vas a comer una manzana, igual te coges, eh, Si tú conoces el manzano como y que, ¿cuál es la manzana que está soleada y qué aspecto tienes, Pues igual coges la roñosa, la que está manchada o la que tiene un gusanillo, sí. pero si desconoces el tema vas a coger la que está más nueva y es igual la más sombría, lo más sí. grande, sí sí sí, a veces es el desconocimiento también, sí. la ignorancia, sí, sí, de lo grande, de lo limpio. De lo, de lo bien presentado, de lo como bien decía presentado. en el documental, no nos gusta lo bien presentado, es lo limpito, lo troceado, además también lo que la nos resulte cómodo. La de vida, nos pasa eso sí. Todo. Sí, sí. hasta la vida social, no el aspecto físico de la gente, sí. la que viene arreglado, tal. es una persona tal, y vemos a la pobre persona que no tiene, pues, mm. va más humilde, igual la, no la valoramos como debiéramos. Re y nos puede resultar una persona muy muy interesante. sí ¿Le recuerda, hilo esto que comentas? Eh, que un día viendo la televisión con mi madre hace ya años, eh, lo típico que había anuncios, sí. antes de que entrasen las teles de pago y estas cosas que ya sí, no... Sí, sí. Y de pronto, sé que estábamos ahí viendo pues anuncio tras anuncio, de estos que te van poniendo, y de pronto dice mi madre, dice, yo no entiendo cómo todavía en este mundo hay... Gente gorda, fea, con problemas de piel o tal, y dice, porque chicas, es que tú ves los anuncios. Sí, tú eres esa piel, pero... o sea, esa crema es la que te cubra las arrugas, las imperfecciones, bueno, claro. te hace tener el cutis sí, de esa. Sí, sí, sí. El siguiente era el champú que te hace tener un pelo, que bueno, tienes que poner gafas de sol sí, del brillo sí, que sí, tienes. El siguiente, te quito la celulitis y te alargo y te pongo el no sé qué. El siguiente. Y ya recuerdo que luego tuvimos. Estuvimos de bromas, pero ya era como, venga, vamos a ver de qué es el siguiente anuncio, como prestándole atención, y era como, ¿es verdad? Eso sí. Es como el mundo de la perfección, claro, o sea, claro, claro. y ha claro. llegado a todo, o sea, sí, alimentación, sí, sí, sí. a nuestra manera de vivir, a nuestra sí, manera sí. de vestirnos, todo, todo. de presentarnos... Y cuando encontramos una situación normal, normal, ya vamos, pues eso, a expresarnos con normalidad, a ver nuestras limitaciones sí. y, y descubrimos oye, que estoy a gusto, ¿no? que sí. me comunico pues te, como que te sorprende a ti misma y oh, sí. tú o sea, que, que, que sorpresa, ¿no? más sí. agradable sí. pues voy a seguir buscando esto tan, tan sí, agradable sí, sí, sí, totalmente o sea, <risa> pero totalmente Ay, bueno, no, no quiero reteneros más tiempo eh, muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido estas reflexiones así. A veces uno se siente como más acompañado, ¿no? Dentro pues de estas sí, cosas es que decíamos que... de, bueno, parece que no soy el único náufrago aquí. Sí, sí. <risa> en esta mitad de, de nada. su portito. Sí, yo estoy súper a gusto, pero vamos, tampoco tampoco vamos aquí a hacer que sea sí, no. a tarde. Yeah. Os reitero la invitación, si, si os apetece, probar las ecopatatas, venir a seguir y conociendo además pues una, la cooperativa Sin Ánimo de Lucro que están organizando, que están a puntito ya de sacarla. Va a venir Sosterra también, que es una asociación de colindres, vamos a tener también a Gira por el Desarrollo, que nos hablará de los grupos de consumo. Vamos, queremos hacerlo así, una apuesta a todos en común, nada de, uh -huh. bueno, te subo, te pongo ahí en el altar, te doy el turno de palabra y muchas gracias, y ahora pasa el turno de palabra, no. Ya, o sea, ya. Queremos que sea un poco más un intercambio ¿no? de, de opiniones. Yo no, no voy a poder asistir ya, lo siento. ¿sí? Pues nada, pues... Qué bueno, ¿De diez y media hasta De una? diez y media a una y media. El bueno, momento. la sala la tenemos hasta las dos y media, así que podéis venir cuando queráis. La sala.